Oye, que ha comido tu hoy que está muy alta, ¿no? está tan más alta que yo, ¿Eh? Venga, vamos al vídeo, ¿vale? Venga, vamos. ¡Ey! Yo soy JairoFraneskin2 y en el vídeo de hoy os traigo el 20 Book Tag. Es decir, el tag de los 20 libros. Pero bueno, no son 20 libros, vamos a ser al final. Al final está buscando por, por YouTube y he encontrado un canal de por ahí. Unas preguntas concretas que me han gustado y son las que voy a usar porque es que hay 20.000 tags de libros. Pero bueno, necesito a Majo para que me lea las preguntas y yo voy contestando, ¿vale? Así que, venga, empezamos el book tag, el 20 book tag o el tag de los libros. Ah, empezamos. Primera pregunta. ¿Libro favorito? El libro favorito, sin duda, El Hobbit, de J.R. Tolkien. Me encanta este libro por qué pues porque es un libro mmm, que lo pueden leer niños, adolescentes Y aún así, aunque sea el mayor, lo puede leer también Porque es una historia muy bien relatada, cortita y se lleva genial Muy bien, a ver, segunda pregunta ¿Libro más odiado? Uf, el libro más... A ver, yo no solo odiar los libros Es decir, yo me gusta leer y lo que leo mmm, siempre, vamos Siempre lo acabo leyendo y al final, más o menos, me acaba gustando lo que, le, lo que leo y tal, pero si sí, es decir, un libro odiado fue eh, así a los, a la trusta, que empecé a leerlo y, y, y no había por dónde cogerlo, eso no entendía nada. Y vamos y a tomar por culo, lo dejé, lo dejé tirado. Que te haga reír. A ver, el libro, ha habido muchos libros que me han hecho reír, pero voy a decir el último libro que es un libro un poco de friki. Si a mí me gusta mucho el fútbol y tal. Y es de decir, que este libro de, de Antonio Pacheco, eh, del saber empatar, de, es de un conocido eh, bloguero que hace la libertad de ahora también hace podcast y tal. Y este libro, que es de datos curiosos de futbolistas y tal, me, me lo pasé muy bien leyéndolo y me reí bastante con él. Venga, vamos. Libro que te gusta en secreto. A ver. Eh, gustar en secreto, secreto. secreto, yo más bien formularía la pregunta de otra manera, sería libro que te cuesta decir a la gente que te gusta Y creo que es cualquier libro relacionado eh, con el aspecto de mi trabajo, ya sea entomología, ya sea tal, que es complicado que la gente lo entienda Pero si he de decir un libro, es decir, eh, biodinámica, guía práctica de Pierre Mason, eh, hace poco en el trabajo hemos tenido unas auditorias super duras y he tenido que, que aprender mucho de biodinámica. En mi trabajo hacemos biodinámica. ¿Y por qué digo que me gusta en secreto? Pues porque claro, cuando la gente te empieza a explicar que tú haces un tipo de agricultura que se fija en el cosmos, que defiende los poderes internos de la tierra, que usas cuernos enterrados con cuarzo, que usas cuernos enterrados con, <risa> con, con estiércol de vaca, Ajá, pues la gente sí, te mira raro. Cuando usas otras cosas como miel en rama... Eh, preparados a base de ortiga, etc, etc, pues cada si era... claro, la gente también ha raro, pero vamos, que es un libro que me encanta y no es que me guste en secreto, es que la gente no comprende que me guste eso. Bah. Vamos, saga favorita. Pues si no me dices una saga favorita, yo como soy muy fan de Tolkien, la saga del Señor de los Anillos. En su día me leí los tres libros y <ríe> me enganché tanto que me leí posteriormente El Hobbit que ya fue mi libro favorito, y ya también he leído El Silmarillion, Los Cuentos de No sé qué, pa, bueno, todo lo que es del mundo Tolkien, en su día me lo me lo vamos me lo, me lo, me lo fundí. De hecho, eh, creo que si tengo que elegir una saga por encima de cualquiera, es esa. Por, la saga de Harry Potter no la he leído, no me atrae, he visto las películas, pero que vamos, que la de JR Tolkien <ríe> la he leído al 100%. Libro que te mantuvo enganchado. El libro que me mantuvo enganchado, yo creo que mmm, es otro escritor que lo he dicho aquí muchas veces que me encanta, que es Javier Sierra, y es de decir que el libro que me mantuvo súper enganchado fue La cena secreta. ¿Sabes? Todo, toda esa historia de Jesucristo y los apóstoles y tal, me mantuvo, pero vamos, súper enganchada. Así que, sin duda, ese libro. ¿Qué personaje de algún libro sería tu crush? A ver. Como os he dicho, que me gusta el mundo Tolkien, pues yo si cojo algún personaje, pues realmente tengo dudas porque podría coger a Gadriel, o podría coger a Arwen. Dos elfas del El Señor de los Anillos. Pero mmm, yo creo que me quedaré por Arwen porque en el cine era Liz Taylor y Liz Taylor en su día, yo cuando era un, un adolescente... No, ahora, ahora no. No, pues yo su día, George Liz Tyler decía, sí, madre verdad. mía, ¿cómo está aquella, eh? ahora no. ya no, pero, pero, pero sí no que no es verdad que Liz. <risa> <risa> bueno, Liz Tyler. Bueno, Arwen. <risa> ¿Qué novela te gustaría protagonizar? Pues yo creo que alguna de George R. Martin de, de, de Juego de Tronos. Pero yo estoy seguro, porque sí que es verdad que me gustaría de, de, de protagonizar una novela, me gustaría protagonizar alguna novela que fuera tipo de acción, tipo medieval y tal. Pero yo creo que si fuera protagonista de una novela de, de Juego de Tronos, hombre, tendría un capítulo así porque yo creo que me mataría más pronto. ¿Seguro? Pero posiblemente una de Juego de Tronos. ¿Tu villano favorito? Mi villano favorito, pues bueno, mira, yo... Eh, recientemente me leí el Bueno, recientemente no, ya hace unos meses Me leí el libro de, de un Fuego y sangre de Fuego y sangre de, de, de George R. Martin Y eh, en este libro cuenta La historia de los, de los Targaryen Yo no soy muy fan de los Targaryen En Juego de Tronos, yo soy más fan de yo creo que la más... No sé, bueno, de los Targaryen no. Yo de Don Nanister me gustaba en algún momento, me han llegado a gustar. Pero bueno, los Targaryen en este libro cuentan la historia del primer Targaryen, Aegon. Y tenía dos hermanas. Pues Visenya, que era su hermana mayor, era súper sárica, súper mala, tal. Pero bueno, yo creo que si me quedo con un villano del libro, con ella. Porque además tenían dragones y ya sabes que en no Tronos, si tienes dragones, tiene muchas posibilidades de, de triunfar. A ver, libro... Te recomendarías? Bueno, pues mirad, yo os recomendaría un libro de Javier Sierra que se llama El Maestro del Prado. ¿Por qué? Porque si te gusta el arte, que aunque yo sea de ciencias, me gusta el arte también, pues este libro os va a descubrir cosas que aparecen en los cuadros, cosas secretas y tal. Y es una historia de... Bueno, no voy a contar la historia porque no me gusta estirparlo, lo, lo recomiendo. Veréis que en él hablan de muchos cuadros, de cómo el pintor quería... Mmm, decir algo y tal, y, a, a, y cómo a través del arte puedes descubrir muchas cosas escondidas. Entonces, yo este libro, sinceramente os lo recomiendo, ¿eh? Eh, es un librazo, ¿eh? y además Javier Sierra es un escritor de 10. Novela pendiente de leer. Bueno, yo tengo muchas ganas, después de haber visto la serie, de leer la, la novela de Patria. Dicen que es muy leal a lo que es la serie... Cambian cosas. Cambian alguna cosa, pero creo que pocas cosas cambian. Entonces, yo sí que me gustaría leer esa novela porque la serie realmente me emocionó. Eh, me llevó a una época que yo como, me acuerdo de niño, de, que la viví, la historia del terrorismo en España, de ETA, y creo que ese libro tiene que estar eh, súper bien escrito, viendo cómo ha sido la serie cómo ha puesto las dos visiones de... Del, de la gente partidaria de, de lo que es ETA Y la gente no partidaria que ha sufrido en el País Vasco Y en el resto de España también Entonces, ese libro sí que estoy interesado En leerlo, y lo tengo en mis libros pendientes A ver, novela Que a todo el mundo le gusta y a ti no A ver, novela que a todo el mundo le gusta a mí y a mí no Yo creo que Que las de Sombras de Grey, que es que no me guste Pero es que todo el mundo Cuando salió las 50 Sombras de Grey Uff, este libro no sé qué oh, no sé, este no sé cuánto Uh, no sé qué, andaba la, andaba la gente más caliente que. Que, que el pico una plancha. Que el pico una plancha. Era así, era así. Yo creo que antes del Satisfallen, lo que ahora más ha sido los libros de 50 Sombras de Grey. Pues yo no los he leído y tampoco estoy interesado en leerlos, aunque oye, que, que sabe, igual un día lo leo y me pongo más malo que. que no lo el pico sé. Que ¿Sabes? Pero que sí que es verdad que es una saga que a día de hoy no me ha dado por leer. Venga, llegamos al fin. ¿Cómo empezaste en el mundo de la lectura? Bueno, a ver, <risa> yo en el mundo de la lectura empecé, eh, aprendí a leer pr muy pronto, me costó un poquito, poquito. con. no, bueno, yo con 6-7 años ya leía, y empecé leyendo los periódicos en el bar de mis padres, entonces yo cogí y leía los periódicos y así empezaba a enterarme, mi madre me ayudaba y tal, y así, pero realmente mi afición por la lectura, yo creo que como muchos niños de España, fue leyendo los libros del barco de vapor que te mandaban en el colegio. Vaya. De hecho, yo creo que Fray Perico y su borrico fue el primer libro que a mí me encantó. Y luego había una serie de libros de, con Fray Perico que tal. Yo es que de pequeño, era monaguillo. Tengo en el currículum tres años de mona, dos años de monaguillo. Y os digo una cosa, ¿eh? Yo quería ser fray, leyendo las historias de Fray Perico y su borrico, quería ser fray, y digo, jo, esto es buenísimo. Igual, y, bueno, y luego había también el Pirata Garrapata... Eh, uf, había un montón yo del barco de vapor sinceramente es una de las editoriales en españa que más ha hecho por la lectura en este país y por eso digo yo creo que me inicié con el barco de vapor bueno y para acabar este vídeo deciros que si os ha gustado darle like compartirlo Suscribiros. sigue todavía el sorteo eh, activo me quedan nada más que 65 likes me parece bien por llegar uh, y nada y como siempre al final de los vídeos recomiendo un canal creo que este es el vídeo ideal para recomendar el canal de mi compañera de la comunidad 7+, eh, los libros de Lu. ¿Que, ¿De qué va ese canal? Eh, pues es un canal que os explica, eh, es básicamente un canal sobre lectura, sobre libros que Lu va leyendo, ella os explica perfectamente de qué va la sinopsis de esos libros, te incita a que leas esos libros. Y te cuenta cosas buenas, cosas que nos han gustado y demás. Así que os recomiendo que vayáis a su canal de mi parte, os suscribáis y decís: Oye, que venimos del canal de Jairo a darte salud. Así que nada, con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene no. a las 8. Y leen mucho. <risa> leen mucho, que es muy importante. ¿eh? Que nosotros esta semana es la Feria del Libro, hemos estado viéndola y tal. Y me ha dado mucha alegría ver un montón de niños comprando libros. Pero ¿Por qué? Cola. Haciendo cola, bueno porque también los firmaban Pero, pero, bueno. pero os voy a decir una cosa Es súper importante Que leáis libros, ya sean de youtubers Ya sea de quien sea ¿Por qué? Porque En los tiempos en los que vivimos estamos nada más Que con los móviles, que no sé qué, que no sé cuánto Y leer libros es súper importante Así que esa es mi recomendación de hoy Y por favor, ir al canal de Luca aquí os dejo su canal Para que vayáis. ¡Adiós!